¿Quién está pidiendo un biberón? <risa> Aún no hemos conseguido que beba del cacharrito de agua, que beba ya por sí misma. Pero es que es tan adorable para pedir el biberón. Ahora está con muchos biberones, muy pequeñitos. Con pausas. ¿eh? Y ella nos pide con esa boquita, con esa lengüita. ¿Quién quiere Viverón? ¿Quieres la pichu? sí, sí, sí. ya. Yeah. <laughs>